Si ustedes están viendo, hola Vanina, hola Vero, hola Freddy, eh, hola Clau Castro, este, creo que también está Manuel. Eh, eh, los que están viendo, les agradezco mucho la paciencia de tener esta, eh, esta posibilidad de que podamos eh, ir trabajando. ¿sí? Yo estoy compartiendo mi pantalla para que ustedes lo puedan eh, eh, ir viendo. Si ustedes me están viendo... Ahí, imagino que ahí me los están viendo de una manera un poquito más eh, elegante. Eh, y yo estoy compartiendo. Hola, Vanina. Hola, María Laura. Hola, Fernando. Hola, Tamara. ¿Cómo andás? Eh, agradezco a cada uno de los que se está sumando. Voy a compartir mi pantalla para que eh, podamos tomar este, eh, este día como no solamente un día de, de consulta, sino que lo podamos tomar a este día para que podamos completar, autocompletar nuestro, eh, nuestro material. Todos ustedes recibieron, los que están en el grupo de Proverbios, han recibido un eh, PDF que eh, tienen que autocompletar. Entonces, eh, yo les pediría si ustedes pueden eh, eh, acercarse a ese PDF, si es que lo imprimieron o si lo tienen en su celular. No hay problema, eh, me van a poder seguir escuchando. Y vayamos viendo a ver qué respuestas hemos colocado en ese, hola, Norma, ¿cómo andás? Eh, Norma y Miguel, bienvenidos. Eh, ¿Qué respuestas han colocado en ese material? ¿Sí? Entonces, yo aquí voy a tratar de compartir la pantalla. Ahí está. Perdonen, disculpen, en serio, perdónenme mi falta de, de, de timing con esta situación. Eh, ahí voy a tratar de compartir la pantalla para que podamos ir Viendo todos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el estudio de proverbios, que es el estudio que nosotros estamos realizando, el, el sistema de eh, PDF. Y yo voy a colocar, para que ustedes lo puedan tener, voy a dividir la pantalla, si es que se puede. A ver, un segundito. Todo lo estoy haciendo en vivo, ¿sí? Perdónenme. Pero voy a dividir la pantalla para que podamos tener una vista. Eh, a ver, vamos a bajar acá la... Eso. Una vista de eh, también el Ishworth, ¿sí? ¿Se acuerdan del Ishworth? Ah, acá está el Ishworth. Bueno, entonces, vamos a tratar de ir completando con nuestra Biblia y con nuestra, eh, ahí estamos, y con nuestro estudio, ¿sí? Y vemos, a ver qué hemos respondido aquellos que han completado. Los que no han completado, bueno, tienen la ventaja de, al ver este video, de poder ir corroborando sus respuestas, que esa sería la idea de esta consulta, esta clase que estamos eh, en vivo y estamos viendo de esta manera. Ahora, Emilio, ¿cómo le va? Eh, acá tenemos unos cuantos que están. Eh, María Luz, Elis, Beatriz, ¿cómo andás, este, Emilio y, y Elis? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, nuestro material dice así. Considera Proverbios 1, 20 y 21, ¿quién está clamando en las calles? E imagino que ustedes lo que habrán colocado es, a ver si acá lo tenemos, 2021 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Entonces, ¿quién está clamando en las calles? Está clamando, ustedes ya lo habrán colocado, la sabiduría. Y la sabiduría está encarnada en esa persona, en esa mujer, que toma vida, que toma cuerpo, que toma... Este, eh, una, una personificación y va eh, clamando, va gritando, va eh, proclamando. Dice luego eh, en nuestro segundo párrafo, dice, lamentablemente la mayoría de la gente, y creería que hemos colocado, no quiere oír a Dios en la calle, ¿sí? Según lo que dice Proverbios 1.24, si ustedes lo tienen ahí, 1.24 dice, por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Estoy trabajando deliberadamente con la versión Reina Valera 1960. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos con esta versión? Bueno, esta versión es la que tenemos la mayoría de nosotros en nuestras casas y entonces podemos trabajar. Si ustedes vieron el video de hoy, yo estuve trabajando también con la versión eh, del lenguaje sencillo, ¿sí? eh, que la tengo por aquí. A ver si la veo acá como achiqué la pantalla. Este, está la versión del lenguaje libre. Eh, bueno, está por aquí. Acá está, la versión del lenguaje sencillo. Si ustedes ven, en la del lenguaje sencillo, eh, en el 1.24 dice, yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Ustedes fíjense eh, el, el amor que en este caso tiene esta mujer representada o representando a la sabiduría y representando el amor de Dios, el amor de Dios hacia nosotros, porque Dios nos está llamando, Dios te está llamando, Dios me está llamando y no solo me llama a mí, no solamente te está llamando a vos, está llamando a tu vecino, está llamando a tu familiar, está llamando a tu pariente, está llamando a cada persona y le está diciendo, vengan, que yo les quiero proveer sabiduría. Vengan, vengan. ¿Y qué es lo que aborrece esta eh, mujer representada aquí en la en, en, en, en la sabiduría? ¿Sí? Eh, ¿Qué está aborreciendo? Vuelvo de nuevo a la versión 1960. Estamos en el versículo 29 de Proverbios 1. Dice, por cuánto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Entonces, la gente es la que está aborreciendo justamente la sabiduría. ¿Y qué es lo que no está escuchando nuestra sociedad? No está escuchando el temor de Jehová. No está escuchando el temor de Dios. No lo está haciendo. No lo están haciendo eh, ni, ni tus familiares, ni, ni tus vecinos, ni las personas que tenés al lado, no lo están haciendo. Entonces, como no están escuchando, esto eh, termina siendo un inconveniente. Si nos trasladamos al tiempo, esto fue escrito eh, en, en los días del rey Salomón, aproximadamente unos 1150 años antes de Cristo, y fíjense en el amor de Dios, que eh, personificando a esta mujer la sabiduría, el amor de Dios sigue clamando aún años después. Nosotros estamos ahora en el 2020. Y en el 2020, luego ya que su hijo vino, luego que ya hizo ese sacrificio para que cada uno de nosotros tengamos salvación. Luego que, de, que pasó todo eso, bueno, Dios todavía sigue llamando a las personas. Te sigue llamando. Hola, Gladys. Se sumó Gladys, se sumó Luisa. Eh, bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Bienvenidos. Estamos eh, repasando un poquito el material ¿sí? que nosotros hemos hecho. Si ustedes se dieron cuenta, hoy cuando hablé de la clase número uno toqué muy poquito lo que está aquí a propósito para, para que cada uno de nosotros pueda ir a su material y pueda ir completando, pueda ir. Viendo, ¿sí? Y nosotros acá estamos haciendo un pequeño repaso para ir corroborando cómo nos... Eh, buenas tardes, Gladys. Me está saludando a todos ahí. Si quieren pueden responderse, interactúen. Eh, este es un, un espacio libre para que lo podamos hacer. Sigo. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, ¿qué es lo que aborrece la gente en realidad, la población, la ciudadanía? Aborrece la sabiduría y obviamente no escoge o no quisieron escoger el temor de Jehová. Esta palabra, temor, yo la expliqué la semana pasada, pero eh, vuelvo a explicar, o sea, la, la, la clase pasada. Eh, Ana Pérez, ¿cómo andás, Ana? Eh, qué bueno que te puedas estar sumando. Vuelvo a explicar, este temor no es el temor eh, de miedo, no es el temor de pánico, no es el temor de angustia. Este temor es justamente el respeto, el querer eh, comunicarse con Dios, el querer... Eh, aceptar las reglas de juego de Dios. Dios tiene reglas de juego muy claras. Entonces, como Dios tiene esas reglas de juego, Dios trabaja con eso en nosotros y nosotros decidimos, voluntariamente decidimos, Dios, yo quiero que vos seas el que me estás eh, guiando, el que me estás eh, aconsejando. Hoy lo dijimos a la mañana y vuelvo a, a decirlo, y vuelvo a repetirlo. Vos y yo necesitamos referentes. Vos y yo estamos necesitando referentes que nos puedan estar eh, guiando. Gracias a Dios, en la comunidad de fe donde estamos, en la Iglesia Bautista del Centro, aquí en San Luis, tenemos excelentes referentes. Tenemos pastores. El pastor Aníbal es un referente espiritual muy, muy fuerte en nuestra, en nuestra comunidad. Y tenemos eh, Adriana y hay un equipo pastoral que está trabajando eh, para que nosotros podamos eh, vivir, convivir como una comunidad de fe, y para que tengamos un acompañamiento. Yo necesito un referente, vos necesitas un referente. Alguien que se comunique con Dios, que haga la vez de sacerdote, porque el sacerdote, su función es eh, interceder entre las peticiones del pueblo, entre la situación del pueblo y Dios. Entonces, ese sacerdote se tiene que elegir en, en, en ese puesto de, de, de vanguardia y tiene que estar intercediendo. Y entonces, por ejemplo, te, te doy un ejemplo. ¿Te habrá pasado a vos? Eh, gracias, Elis. Dice que eh, lo compartió en su Face. Muy bien. ¿Te habrá pasado a vos y me pasa a mí constantemente? Hola, Débora. ¿Cómo andás? Ahí se está sumando Débora Romero también. Eh, ¿Te habrá pasado que? Nosotros necesitamos un consejo. Entonces, vas a una mujer de Dios, vas a un varón de Dios. Y cuando vas a esa mujer, a ese varón de Dios, le decís, mirá, estoy necesitando eh, esta ayuda, estoy necesitando esta guía, esto me está pasando, esto me está sucediendo. Problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos, problemas, problemas y más problemas que son los que abundan en nuestra, en nuestra vida. Y vamos. Vamos. Y probablemente esa mujer de Dios, ese varón de Dios, no tenga una respuesta ahí. Pero ¿qué te va a decir? Seguramente, si es eh, un, un referente espiritual eh, que está conectado con Dios, te va a decir, mira, vamos a orar y en un par de días o en unas horas o en un tiempo te aviso y vamos a ver qué nos responde Dios sobre esto. Si es que no tiene una respuesta válida, otras veces tiene una respuesta en el momento y tiene una palabra de Dios, y cuando vos escuchás, esa palabra, esa palabra trae paz a tu vida. Esto es maravilloso. La, la paz de Dios que inunda tu corazón cuando viene una palabra de guía, una palabra de fe, una palabra de autoridad. Entonces, eh, lo que la gente no quiere escuchar es justamente palabra de Dios. ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos la mayoría de nosotros? Nosotros buscamos eh, la, la, la, la solución fácil. Entonces, ¿qué es lo que queremos todos? Todos queremos eh, que mm, el café sea instantáneo. Todos queremos que eh, el agua se caliente rapidísimo. ¿sí? Todos, todos. Todos queremos eh, eh, rápido todo. Ahora, como no todo es rápido y como no todo es instantáneo y como no toda. Hola, Vero. Bienvenida, Vero, que se está sumando. Como no todo es así, entonces, lamentablemente, tenemos que buscar la, la salida en Dios. Y entonces Dios no siempre hace las cosas instantáneamente. La salvación es instantánea, pero todo lo demás Dios lo va trabajando a su tiempo. Y nosotros somos los que tenemos problemas de tiempo. Dios no tiene problemas de tiempo, ¿sabías eso? A Dios no le eh, molesta esperar. Nosotros somos los impacientes. ¿Te pasa a vos que sos impaciente como soy yo? Seguramente que sí. Entonces, si sos impaciente, vos querés rápido una solución, como yo. Yo quiero rápido, entonces tengo el problema. Me viene la situación, me viene este, eh, lo, que, lo que se me eh, complicó. ¿sí? Sea enfermedad, sea eh, la parte económica, sea la parte de relaciones, eh, laboral, se me complicó la vida. Como a vos, se te complicó. Entonces, ¿qué querés? ¿Qué quiero yo? Rápido, una solución. Y voy a Dios, porque conozco a Dios y quiero... Dios, solucioname rápido esto. Necesito que ya me lo soluciones. Y Dios muchas veces se queda callado. Y entonces, ¿qué necesito? Buscar sabiduría de parte de Dios. ¿Qué, ¿Cuál es la consecuencia de no escuchar la sabiduría de parte de Dios? Y bueno, ahí tenemos en los versículos 26 al 28. Acá te lo estoy este, eh, marcando.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 eh, personalmente, y nos pasa con personas que conocemos, ¿sí? Mira, la, la Biblia, por eso me gusta mucho la Biblia del lenguaje sencillo, porque lo habla este, un poco más coloquial el, el, en el castellano nuestro, en nuestro, eh, en nuestro formato de, de, de palabras, dice el, el 26 al el 28, dice, pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina, serán como si los arrastrara el viento o les cayera una tormenta, me llamarán y no les responderé, me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. Esta es una advertencia de parte de Dios mismo, personificándose en esta mujer que eh, de alguna manera eh, indica que es la sabiduría, cuando nos pasan las cosas. Y entonces, te pasó a vos, me pasó a mí y les pasa a los que estamos al lado. ¿Qué te dicen? ¿Sí? Cuando les pasa algo, vos que estás más cerca de Dios, estamos con el, con el agua hasta acá, hasta el cuello, vos que estás más cerca de Dios, este, pedile por mí. Entonces, en ese momento me acuerdo que no hice lo que tenía que haber hecho. En ese momento me acuerdo que las decisiones sabias que tuve que tomar no las hice. Y entonces comienzo a cuestionarme en ese momento y trato de buscar como todos nosotros, porque acá nadie se salva, somos todos este, cortados por la misma tijera, dice un dicho. Eh, somos todos, todos, todos así. Entonces, ¿qué queremos? Que Dios nos solucione el problema instantáneo. Ahora, Dios, como no tiene problema de tiempo, a veces te lo soluciona rápido y a veces deja que pase el tiempo porque en esa oportunidad Dios comienza a trabajar en tu vida y en mi vida. Y yo creo que esto que nos está pasando ahora como sociedad, no le sorprendió a Dios. No es que Dios dijo, uy, vino esta, esta pandemia y bueno, ahora voy a ver qué hago con, con mis hijos, qué hago con la sociedad, qué hago con los que me quieren, qué hago con los que no me quieren. No, Dios no se sorprendió. Dios está trabajando en esto. Y, y los que estamos sorprendidos somos nosotros. Y te desespera como me desespera a mí, que queremos que se solucione todo rápido. Aquellos que están trabajando en, en, en, en relación de dependencia, más o menos tienen un sueldo asegurado. Y los que no, y los que están trabajando por cuenta propia, la cantidad de hermanos que tenemos que dicen, no sé cómo voy a eh, juntar la plata para pagar los impuestos. Y uno dice, pero eh, es básico eso, sí es básico, pero eso es lo que nos está preocupando. Y entonces te está preocupando a vos y a mí y queremos la solución rápida y lamentablemente en este tiempo estamos entendiendo... Hola Ana, ¿cómo andás? Bienvenida. Estamos entendiendo que no tenemos soluciones rápidas y que tenemos que buscar decisiones sabias. Por eso, por todo lo que te está pasando a vos, que también me está pasando a mí, estamos dándonos cuenta de que son consecuencias de no escuchar lo que Dios nos fue hablando antes. Ahora, tenemos un beneficio tremendo que está en el versículo 33, que fue con lo que cerramos el día de hoy nuestro estudio. Pero los que me hagan caso, vivirán tranquilos y en paz, y no tendrán miedo del mal, los que me hagan caso. ¿Sí? Si vos te fijás, al final este, eh, del de, estudio de, del día de hoy, cuando fuimos a nuestro PDF, ahí tenés un... un eh, una parte más para completar. Eh, eso te lo dejo para que lo completes vos tranquilos. Acá hicimos un pequeño repasito de esta primera parte para aquel que no lo hizo o aquel que lo hizo que pueda estar eh, corroborando su, su material, ¿sí? Eh, he recibido algunas consultas sobre, eh, aquí en el, en el grupo de WhatsApp, eh, he recibido las consultas sobre este, esta aplicación o este, este libro, ¿sí? Si ustedes lo miran, es muy, pero muy, eh, muy enriquecedor. Eh, tenemos Biblias de diferentes eh, versiones. Tenemos comentarios bíblicos, tenemos diccionarios. Aquel que lo quiera descargar, yo les mandé al, al grupo de WhatsApp, les estuve mandando un, eh, un enlace de una página para que puedan descargar en sus computadoras los que quieren descargar ese programita y los que, eh, los que, realmente eh, deseen eh, descargárselo en su celular, también le descargué un enlace para que ustedes lo puedan estar eh, disfrutando. Eh, no se lo pierdan. No se pierdan esta herramienta porque es una herramienta muy, pero muy bendecida. Es una herramienta de, de mucho valor, de mucha, de mucha utilidad. Así que vas a, poder, eh, vas a poder sacarle el jugo a esta herramienta. ¿Mm? Bien. Vamos cerrando esta, este pequeño vivo. Eh, vuelvo a pedir disculpas. Eh, acá encontré una, una página. Esta se llama StreamYard. Es una página muy interesante. Nos sirve para que podamos estar comunicándonos, por ejemplo, con tres, con cuatro, hasta con seis personas. Eh, y esta página eh, nos permitiría tener eh, el contacto, por ejemplo, con dos o tres para poder eh, evacuar dudas. Por ahí lo que podemos hacer es eh, ocupar esta, esta aplicación para tener un, un contacto y todos los demás puedan estar escuchando conversaciones que podemos llegar a sumar acá. ¿sí? Eh, los dejo. Espero que este material les esté sirviendo, les esté bendiciendo. ¿Y qué les parece si hacemos una oración? ¿Qué les parece si terminamos eh, orando? ¿Qué les parece si eh, cerramos este tema eh, orando y pidiéndole a Dios que Él nos esté guiando, eh, no solo en este estudio de Proverbios, este estudio es un estudio que nos va a traer mucha bendición, pero que nos esté guiando en las decisiones. ¿sí? ¿Cuántos de los que están del otro lado están diciendo, Dios, yo necesito que me estés guiando en cada decisión que estoy tomando? ¿sí? ¿Cuántos están diciendo, Dios, yo necesito que en este tiempo vos me guíes? Yo necesito que en este tiempo me, me estés dando fuerzas. Yo necesito que en este tiempo me estés dando inteligencia. Yo necesito que en este tiempo me, me estés dando capacidad. ¿sí? Eh, algunos creen que eh, en este tiempo hay eh, tiempo de sobra y nos dimos cuenta que no. Eh, las mamás están más atareadas que nunca. Los papás no saben por, por dónde eh, encontrar el hueco para poder subsistir. entonces todos estamos necesitando sabiduría. Vos, yo, todos necesitamos sabiduría. Así que, ¿qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé esa inteligencia aplicada, esa, esa guía de Dios? ¿sí? Si no tenés un referente, busca un referente en Dios. Busca, busca una mujer de Dios, busca un varón de Dios que sea tu guía espiritual, buscalo. Nosotros, eh, de paso, hago de nuevo una propaganda a Celebremos la Recuperación, en ese programa nosotros eh, estamos eh, impulsando que cada uno tenga su mentor, que tenga su mentora, que tenga ese referente espiritual. Y eso nos sirve no solo para este programa de Celebremos la Recuperación, nos sirve para nuestra vida cristiana, nos está sirviendo para que podamos buscar juntos de Dios. Así que oramos ahí donde estás, cerramos este tiempo orando. Dios. Gracias por esta tarde, gracias por este momento que podemos compartir junto con aquellos que se están conectando a este, a este medio de comunicación. Gracias por este medio de comunicación y gracias porque vos estás haciendo una obra de guía en nosotros. Gracias, gracias porque nos estás guiando, gracias porque nos estás llamando como esta mujer personificada en la sabiduría, nos estás llamando para que adquiramos conocimiento, para que adquiramos entendimiento, para que adquiramos tus consejos. Y, Señor, aquí estamos, cada uno de nosotros, de nosotras, pidiéndote a vos que vos seas nuestra guía. Te pedimos. Te pedimos, Señor, que nos estés guiando para tomar decisiones sabias. Te pedimos que nos guíes para que podamos llevar adelante nuestros quehaceres. Te pedimos que nos guíes para que podamos tener relaciones sanas. Te pedimos que vos seas nuestra guía. Gracias, Dios, porque estás escuchando nuestra oración. Gracias porque sos nuestro Dios. Gracias, Señor. En tu nombre nos ponemos bajo tu autoridad. Resistimos toda hora diabólica y sabemos que él huye de nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, finalizamos esto. Eh, les dejo la inquietud. Eh, va a quedar un rato más todavía, hasta las 22 horas, va a quedar abierto el grupo de WhatsApp. Aquel que se quiera sumar, que quiera decir, bueno, yo quiero eh, aprender proverbios, no hay problema, todavía estamos a tiempo, estamos recién en la segunda eh, clase, van a ser unas cuantas. Que Dios los bendiga y que Dios les dé un fin de semana lleno de su presencia. ¿sí? Para los de la, iglesia de la Iglesia Bautista del Centro, nos encontramos mañana en nuestra reunión del domingo, nuestra reunión virtual. Que Dios los bendiga. Un abrazo ya pronto. Nos vamos a volver a ver. Ojalá que en vivo. Que Dios los bendiga. ¿Eh? Amén. Chao. Nos vemos.